Hola, me gustaría recordaros unas medidas para estas vacaciones de Navidad y poder hacer frente al coronavirus. Vamos a juntarnos el menor número posible de personas y siempre las mismas, con higiene de manos, distancia y uso de mascarillas. Y si tenemos que quitarnos la mascarilla para comer o beber algo, que sea el menor tiempo posible. Muchas gracias a todos.